aburrimiento de día, chicos. No podemos salir porque está lloviendo. ¡Peludas de la casa ya no saben qué hacer! ¡Vaya aburrimiento de día, papi! Es verdad, ya estamos cansadas de jugar todo el rato con ese mono de juguete. ¡What?! ¡Si tú eres un gato! ¡Los gatos no salen a la calle! ¡Vale! ¡Me habéis pillado! Espero verse con En fin... ¡Vaya día más gris! ¡Espera un momento! ¡Tengo una idea! ¡No me lo digas! ¡Voy a hacer un reto! ¡Y seguro que ese reto es de 24 horas! ¡Yo pongo la pata en el... ¡Eso es, chicas! ¡Hoy vais a vivir de un solo color durante 24 horas! ¡Emocionante, ¿no? ¡Sí! ¡Muy, muy emocionante. emocionante! Vale, pues para empezar con buen pie, en este reto... Bueno, en vuestro caso, con mala pata. Like a este vídeo si creéis que el chiste ha sido muy malo. Iré a buscar unas chaquetas con vuestro color favorito Aquí las tenéis Papi, yo no me he puesto nunca ninguna chaqueta Y yo tampoco, Mimi ¡Qué miedo! No os preocupéis, hermanitas Yo me disfrazo Sonic, novia, policía y hasta de Spider-Man. ¡Oh, my God! A mi vez el naranja le sienta súper bien. A ver qué guapa ha quedado. ¡Oh, estás es genial, Lasha ¡Gracias, Pablo! ¿La ¡Naranja me sienta bien! ¡Te toca, Mimi! ¡No te muevas que te lo pongo en un momento! ¡Una patita por aquí! ¡La otra por allá! ¡Y listo! ¡Pero qué mona estás! ¡Me siento un poco rara! ¡Ha llegado tu turno, Nuno. Oh, ¡Ven aquí, no. pequeñita! ¡Y no te escape. ¡Venga, mete la patita! No. ¡Oye, oye! ¡No te escapes, gatito traviesa! No. Le, ¡Ya estás! ¡Pero qué gracias estás! ¡No, no! ¡Pero, Nuno, no. ¿Qué estás haciendo? ¡Me cansamos! ¿Que no te ha gustado, Nuno. Vale, vale. A Nuno la dejaremos sin chaqueta. Vale, chicas. Ahora ha llegado el momento de jugar con un juguete de vuestro color. Caca. parece que os lo estáis pasando genial, eh Súper. pues ahora vais a tener que pasar unos mini retos para poder conseguir una comida especial Nasha, te toca tendrás que superar los conos naranjas y hacer zigzag para llegar a tu comedero y poder comerte una zona Oreo voy, despacito que si lo hago bien. Tendré mi premio. ¡Qué bien lo has hecho, Gasha? ¡Adorna Mimi! Si me traes esta pelota verde y me la dejas en mi mano, desbloquearás este super plato de brócoli. Tengo que darme prisa. ¡Quiero esa comida! ¡Alucinante! Lo has hecho genial, Mimi. O o Solo faltas tú, no, no ¿Conseguirás pasar por estos túneles rojos hasta llegar a este plato con fresas? Uy, estos túneles son un poco estrechos, papi Está bueno, no, no Pues sí, porque no me dicen nada Venga chicas, ¿por qué no me preparéis un plato de comida con mi color, el marrón? Va, que no miro para que sea una sorpresa. Vale, vale, vale. ¡Uy! ¡Qué mal huele! No.